Bueno, ¿qué tal a todos? Bueno, ¿qué tal a todos otra vez? Hoy venimos a... o vengo a enseñaros un, Bueno, yo creo que lo hemos visto en algún otro... En algún otro vídeo haciendo con ello Que es el Clark Technic, el KT2A Que es un... un compresor, un leveling Que funciona con, con compresión y con limitación Y bueno, y es de válvulas, ¿no? Y además el sistema que tiene detección es óptico Y por lo tanto es un... Es un compresor que podemos llamar de los lentitos, ¿vale? Aunque luego dicen que van rápido, pero bueno, realmente la reacción, como es óptica, eh, siempre es más, más lenta con FET o que un ECA o compresores de este estilo, ¿no? Entonces, básicamente, ya, aunque ya lo otro que lo vimos, tiene, tiene tres ruedecitas, y ahora vemos algo que tiene por aquí, que es el output gain, que es el, el nivel de, digamos, de salida, y que utilizaremos para compensar en función de la cantidad de comprensión que le vamos a la señal el Pic Reduction, que es decir, el nivel de reducción de picos y el medidor del meter, ¿no? que tiene para medir la salida más 4, medirla a más 10 o ver la reducción de ganancia, ¿vale? Entonces, eh, aquí tiene un botoncito, que es el pre que es un, un trimmer, un regulador y aquí tiene luego si quieres que actúe como compresor o arriba como limitador, ¿no? Vamos a ver el, eh, hoy en concreto específicamente el tema del preénfasis, Porque bueno, ha habido, he escuchado unos comentarios, he escuchado unas cosas por ahí que realmente yo creo que no es lo que hace eh, este preénfasis en, en estos compresores ¿no? Es cierto que el manual, lo tengo por aquí, habla de que este, este regulador lo que hace es influir en el sidechain Y por lo tanto no toca la señal, es decir, no genera ningún armónico ni nada directamente la señal y lo que hace realmente, según, según el manual es cuando está a la derecha del todo, es decir, en el sentido de las agujas del reloj eh, actúa el compresor en, en toda la banda de frecuencias y según lo giremos hacia la izquierda, sentido contrario a las agujas del reloj según dice literalmente el manual eh, el compresor responde menos a las altas frecuencias eso es lo que he yo por ahí pero en realidad lo que dice responde menos a los transientes de las altas frecuencias es decir de alguna manera lo que nos está diciendo el, el manual es que lo que vamos a hacer es realmente liberar el, el ataque. Vamos a liberar el ataque del compresor porque va a dejar pasar más transientes. Según dice el manual, transientes de altas frecuencias. Ahora vamos a probar con un bajo y vamos a probar con, con una voz que tengo por aquí. Y en mi opinión, realmente eh, lo que hace el preénfasis es abrir el, el ataque y yo creo que lo abre en todo el rango de frecuencias. Quizás pueda tener una regulación para hacerlo más, es decir, abrir más el ataque en las altas, fre en las altas frecuencias. Eh, pero yo, bueno, ahora veréis que lo vamos a hacer con un bajo, vamos a recortar frecuencias con un, con un filtro, dejando solo las graves y subgraves. Y veréis que, que en realidad movemos el preénfasis y ya veréis cómo, cómo sigue actuando, ¿no? entonces bueno vamos a, vamos a escuchar el si queréis primero el, el bajo para hacer esta pequeña prueba de curiosidad y a ver cómo, cómo reacciona vale ahí veis que estaría en principio el, el compresor actuando tenemos un nivel de, de salida razonable en función del la reducción ganancia que hay de que estamos haciendo ¿Vale? y estar actuando el compresor en, pues yo creo que está en rango de 3, 4, 5 dB ¿Vale? y ahora si tomamos el preénfasis y nos vamos a la izquierda y si veis lo primero que empieza a suceder es que deja de tener compresión realmente, o la reacción a la compresión es súper lenta, es decir, eh, y está entrando esos picos y, y la agujita va como al día siguiente. Un uh, bajo lo que tiene sobre todo es frecuencias graves. Entonces, en realidad, la afectación que le está haciendo, en mi opinión, es demasiada si realmente lo que es el preénfasis solo abre ataque de, de altas frecuencias. Pero bueno, podemos pensar que a lo mejor el, el, el, el bajo también tiene sus frecuencias por ahí, de mil y pico, dos mil incluso. 3.000 si queréis, algo residual siempre andan por ahí este en concreto es un bajo que está grabado muy grave pero lo que vamos a hacer si queréis para para salir de, de dudas es tengo aquí en en la en el ordenador precisamente he metido un bueno pues un ecualizador un, para hacer un filtro ¿no? entonces si queréis Enchufamos aquí un filtrito y estamos en graves o graves, por debajo de 80, ¿vale? Pero realmente aquí lo que tenemos que, que tener es solo graves. Vamos a la luz en granante que estamos haciendo, vamos a poner también sobre 3, 5 de para que se note bien. Y vamos el preénfasis. ¿Vale? Si os fijáis, volvemos a estar en en un DB es que ni llega pero más tarda se dispara casi mañana entonces eh, en realidad como os digo en mi opinión primero es un un trimmer o un, un regulador de ataque en mi opinión y que solo actúe sobre las altas frecuencias pues a la vista está que, que no si veis ahora ahora estamos en los 5 DBs con el preénfasis en flat a la derecha del todo y izquierda del todo ¿ves? sale otra vez el bajo hacia arriba y, y realmente deja de comprimir porque como le hemos puesto ataque yo creo que es súper largo tarda, tarda tanto en llegar que cuando está queriendo volver ya está en el DB y no hace nada más ¿no? así que bueno eso en el bajo yo creo que, el, que ha quedado bastante, bastante claro ¿no? vamos a quitarle el, el filtro así que es que tenemos aquí el tenemos vez arriba siempre miramos los niveles de compensación al tocar la compresión vale vamos a bajarlo un poquito que estamos en unos de vez y vamos a verlo con, con la voz si queréis vale tengo por aquí una, una voz también Con la voz va a ser menos evidente porque, evidentemente, no tiene esos rangos tan abajo. ¿no? Pero bueno, vamos a hacer lo mismo: vamos a probar a ver cómo, cómo reacciona y qué es lo que hace el preénfasis. Que ahora veréis que a mí personal me gusta, me gusta mucho más cómo actúa sobre la, sobre la voz, ¿no? sobre, el, sobre el bajo. A veces en este rango de frecuencias, pues, pues me parece más interesante lo que hace aquí con la voz. Soy suave toda la vez, muerde, rasguña, yere y también es inocente, juguetón y dulce. Valiente o de ganar o perder, se necesita oscuridad para ver las estrellas. Pa, pa, rapa, rapa, ¿Vas a exagerarlo? El amor puede llegar a ser filoso. Giramos al la izquierda. muerde, rasguña y y también es inocente juguetón y dulce. Valiente o cobarde, ganar o perder se necesita oscuridad para ver las estrellas y efectivamente lo que estaba que <coughs> casi en TVS de 10-20 se nos deja 5 si lo volvemos veis como se dispara el compresor y se dispara por ataque porque si os fijáis en la aguja estamos en 10-20 Suave toda Pero con cierta vez. rapidez. <risa> Muerde rasguña, hiere y también es inocente juguetón y dulce. Valiente o cobarde, ganar un verde. Me gusta personalmente? Se necesita oscuridad. a las oscuridad Para ver las estrellas. Pero aunque le demos incluso hasta con cierto pa, pa, ra, exageración de comprensión. El amor puede llegar oh. a ser filoso y suave todo a la vez. Muerde, rasguña, hiere y también es inocente, juguetón y dulce. Valiente o cobarde, ganar o perder. Se necesita oscuridad para ver las estrellas. O sea, pa, visto A mí es donde me gusta el paraguas que andar por aquí, por las doce, va así más o menos, sobre el centro del énfasis. Pues aunque exageres mucho incluso la compresión para una voz, lo hace tan relajadamente que, que, que no exagera en ningún momento y queda, y queda bastante bien. Entonces, bueno, pues ahora enseñas un poco el, el apartito que ya lo hemos visto, pero sobre todo hablamos de esto por, bueno, pues por comentarios que había habido sobre qué es lo que hace realmente y si había un error en, en la tipografía de, del manual y que realmente bueno, pues lo normal es que el filtro sea un, un low cut, un, un sidechain, o sea, un, un high pass filter, en fin, ir cortando graves, que son los que más se, se reflejan en, en los compresores o, o, les, o los activan. Y en realidad, en mi opinión, como he visto, yo creo que lo que hace es un, una apertura del ataque, más o menos, muy curiosa puede que actúe más sobre las aguas que las graves bueno, pues quizás, no lo no sé habéis visto que hemos cortado 80 y, y seguía afectando el preénfasis cuando lo bajamos eh, y caía la compresión puesto que caía el ataque y, y tardaba tanto en, en reaccionar, sobre todo en el bajo que es muy lineal y estábamos en subgraves, es decir, no había ni siquiera golpes de ataque que le hiciesen reaccionar probablemente se quedaba bastante flata en cuanto a la compresión vale bueno, pues espero que os sirva de algo, que lo hayáis visto y tal y que, bueno, eh, realmente es un compresor que, en realidad, oye, para el precio que tiene, está está fenomenal. Y, y supongo que se lo estarán quitando las manos a Clark Technic, ¿no? Porque eh, no es fácil ver un, un clon así del, del LA2 por esos precios y, y realmente que funcionen. Y la construcción, bueno, pues la típica de Clark Technic es una marca que, en principio, está orientada al... Había estado siempre orientado al, al directo y siempre había construido todo con mucha fuerza y muy sólidos y resistentes. Y en realidad todo, todo está perfecto. El, los, los reguladores son muy suaves y se mueven con mucha, con mucha precisión. Así que, bueno, pues eh, la verdad es que, que es un apetito que creo que vale la pena y sobre todo por su precio. Venga, pues un saludo a todos.